40, 30 millones de personas muertas en la Primera Guerra Mundial. Háganse la idea con la tristeza que queda ese país, que quedó Europa, que quedó el mundo. Y venía esta gripe y prácticamente mató una 15 a 16 millones de personas. O sea que esto pasará. Y que estoy de acuerdo. Con muchos análisis que ya estoy viendo, de que esto es parte de un proceso, y me le decía a mi hijo Chichi, que esto es parte de un proceso de la naturaleza, que cada época viene con ese golpeo a la humanidad, como vienen los ciclones, como vienen los temblores de tierra, como vienen varias cosas que vienen como parte de lo que es la vida y lo que es la naturaleza. Me creo que el hombre juega un papel importante en cada crisis de esa, porque el hombre aprende. Le vengo diciendo a ustedes que la misma vida es un proceso de choque y que va a depender de la claridad mental que tenga ese ser humano para sacarle ventaja le vengo diciendo desde la evolución desde Adán y Eva como usted quiere enfocarlo sea religioso sea materialista sea científico eso está contemplado en la vida misma cada determinado pedido viene un proceso que nos hace crecer y nos hace ser diferentes eso ya está marcado, ahí está la historia tomando en cuenta de que cuando esto pase tenemos que comenzar a hacer altas reflexiones estuve conversando con un extraordinario médico el doctor Miguel Ángel Taveras y le preguntaba ayer que cómo se venía desarrollando todo eso eh, hay una experiencia y, no, y es que no todo el mundo nació para ser médico hay personas que su vocación era quizás ser otra cosa en la vida pero como hay profesiones que te dan categoría humana porque tú andas flojo en tu forma de, de amarte a ti misma. Tú andas flojo y entiendes. Que hay profesiones. Que te elevan tu yo. Y te hacen sentir importante. Pero que en el fondo. Tú no naciste. Para esa vocación. Entonces ahora mismo. Con esta epidemia. El mundo entero se ha visto. Con una clasificación de médicos. Aquellos. ...que nacieron para ser médicos... ...por vocación... ...escuchaba en la Z... ...en la curiosidad... ...de que ahora se han dado cuenta... ...que hay un paquete de médicos... ...que están hasta fuera del país... ...estudiando belleza... cómo quitar arrugas... cómo quitar... ...verse más bonito... ...más joven... ...entonces decía la gente... ...el doctor... Eh, Heredia, el psiquiatra que deberían quitarle a esa gente que estudia medicina y solamente le den el tiempo toma belleza porque tú no naciste para realmente ser médico, sino querer vivir bien porque en los últimos tiempos eh, estudiar belleza es parte de lo que te puede permitir adquirir cosas caras cosas de mucho valor porque es la corriente moderna de que la gente se quiere negar a llegar, a establecer y respetar el, el proceso evolutivo de la edad. Entonces hay realmente un paquete, me de, decía Heredia, de médicos que da pena, que eso es lo único objetivo, que como la carrera de médico está permitiendo adquirir cosas que la sociedad... Tomen cuenta como para que tú creas que eres gente porque tiene una buena jipeta, una buena casa, pues están estudiando estética y una serie de pendejadas. Que si en el fondo aman realmente esa carrera, qué bueno que así sea, porque también aportarían, siempre y cuando quieran hacer medicina traumatológica, medicina para reparar de accidentes, pero no medicina, con fines únicos de la belleza por la simple belleza. También se han dado el caso de médicos que se han mandado en medio de esta realidad y médicos que han enfrentado con valentía y con amor igual, igual que muchas enfermeras que han dado muestra de que eligieron esa carrera. No porque era la última la que podían hacer, sino porque la sentían así. Eso es solo imprescindible, decía Alberto Brecht. O sea que esto ha servido para mucho en cosa de días. Y las universidades, todas las que dan medicina, tienen que volver a replantearse. ...con el... ...en coordinación con el departamento vocacional... ...con el departamento vocacional... ...van a tener que replantearse quiénes realmente quieren ser médicos... ...sé que hay muchos... ...de estos muchachos... ...que a partir de esta realidad... ...así de golpe... ...se van a dar cuenta... ...de que no era su vocación... ...que esto tiene su riesgo alto y que no necesariamente tiene que ser con el único objetivo que puede serlo pero el único objetivo de mucha gente es acumular un capital a través de una carrera que da prestigio entonces las universidades tienen que tomar eh, el departamento de psicología eh, de orientación vocacional y replantearse la misma UAS que es la que huele la que quiere volver a revolucionaria que ya dejó de hacerlo es una universidad cualquiera con objetivo capitalista con objetivo materialista con objetivo de crear un hombre para que coma, viva y tenga jipeta y tenga vehículo, esa es la UAS la UAS también anda con un objetivo tan capitalista como todas las universidades entonces, la UAS, con ese carácter que quiere hablar de democracia, tiene que reevaluar que hay carreras que no pueden aplicarse en la democracia, sino la vocación. Esa filosofía de que, que un pobre tiene la, el derecho a ser médico, aunque no le guste, puede ser médico porque la democracia le permite... Que él haga uso de la democracia para ser un médico que no le gusta ser médico. El capitalismo le dice que se lo permite tener dinero. Entonces ahí la UAS tiene que revisarse. Tiene que revisarse porque la UAS tiene la característica que es la universidad del pueblo, la que el pueblo paga, paga, paga impuestos para terminar y tiene derecho el pueblo a que le clasifiquen. ¿Quiénes realmente van a ser los médicos? Eso hay que aplicar la democracia revolucionaria en un carajo que nació para ser el ex mejor plomero de San Francisco Macorís. Pero era decidido porque la democracia de la UAL le permite que él no quiere ser médico sino un buen plomero, pero yo quiero tener prestigio, famoso, soy el doctor fulano de tal. Entonces eso hay que revisarlo. Nos estamos perdiendo uno de los mejores plomeros quizás. Y la plomería es tan importante como cualquier otra carrera. No hay centro médico que no tenga que un plomero fijo. Además, con la experiencia de Gillo Sánchez, que fue un maestro de la plomería,